Y a Jesús, este es el día que hizo el Señor al Un saludo a esa persona que ya se conectó, no sé quién es hasta que no me comente. Dios le bendiga, no sé si es eh, Reverendo Francisco Orlandi. Ya estamos por comenzar nuestro programa semanal, Cela, se Pausa y Medita. Me deja saber cuando ya estamos al aire para comenzar, donde seremos nuevamente bendecidos. Desde el cielo, de parte del Señor. Dios que bendiga esa segunda vida que ya está conectada. Se nos saludan por ahí para reconocerles y saludarles. Aleluya, gloria a Jesús. Gracias a Dios. Hoy tendremos un, otro programa especial. Es decir, un programa especial porque todos los, los, los programas, todos los cultos que se les rinden al Señor... Son unos cultos especiales porque ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo edificando, restaurándonos, llenándonos de paz, bendiciéndonos porque para eso está nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Así que nos vamos a gozar, tenemos un invitado especial, ya mismo vamos a saber quién es, ya mismo vamos a escuchar palabras directamente del cielo Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Dice Reverendo Orlandi Dios les bendiga Dios les bendiga a los Radio Escucha, de esta emisora Radio Ebenecer, una emisora que vino para quedarse, una emisora de parte del cielo y bienvenidos a este un programa más de la pausa y medita, aleluya, sean todos bienvenidos a este su programa. Y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Salmo 128, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como pit que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu, de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová.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 para poder llevar una vez más tu palabra, que es un privilegio que tú les das a nosotros, tus hijos, Señor. Así que, Padre, gracias porque tú nos estás recibiendo en este momento, Señor. Recibe todo este culto, todas nuestras alabanzas, toda nuestra adoración, Señor, como perfume grato a ti, Señor. Bendice al que va a llevar la palabra en esta noche, Señor. Sé que será de edificación, de restauración, Padre del Cielo, a nuestras vidas, Señor. Así que, gracias. Y te oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Así que esta noche, dice que tenemos 43 personas ya conectadas, escuchando el programa. Dios bendiga esas 43 vidas que ya están ahí. No te vayas. Si estás conectado a la emisora, no es por casualidad. No es porque estuviste navegando por ahí por internet y de casualidad encontraste en la emisora. No, no, no. Es que el Señor te ha dirigido en esta noche a que tú te conectes ahí porque hay una palabra especial para ti. Gloria a Jesús. Así que esta noche la palabra de Dije que no viene. Nos dicen que disculpe que no son 43, que son 48 personas, cinco vidas más. Así que no te vayas, quédate ahí. Eh, te dije que esta noche, yo no te voy a traer el celar de esta noche, tenemos un invitado especial. Eh, nos acompaña en esta noche el capellán José Martínez, quien va a traer la palabra de esta noche, así que quédate por ahí conectado y de inmediato te voy a pasar con mi hermano, el capellán José Martínez. Dios Santo, te bendiga. Santo, Santo es su nombre. Buenas noches. Querido público de la emisora Radio Ebenecer, Es un placer para mí estar aquí con ustedes Vengo, primeramente que nada, dándole gracias a Dios por esta oportunidad De, de testificar que llevo mucho tiempo huyéndole a esto Santo. Y hay que testificar lo que Él ha hecho en mi vida y, y a dónde me ha traído a Dios. Estaremos esta noche bajo el tema Dios no puede ser burlado. Se lo Salve voy a repetir. Dios. Dios no puede ser burlado. Hace mucho tiempo, en este momento yo soy capellán. Este, estoy casado con dos hijas hermosas, una esposa hermosa. Gloria a Jesús, aleluya. Pero ese es mi presente hermoso porque Dios me permitió tenerlo, porque lo tuve que sudar con creces Y les contaré un poquito atrás a la historia de lo que fui, de lo que soy y de lo que Dios quiere que yo siga trabajando. Santo Dios, alejo. Voy a leer un verso bíblico que se une perfectamente con, con, con mi vida espiritual de hace siete años que estoy convertido. Mi pastora es la pastora Angie Rodríguez. Ella fue un instrumento especial en mi vida cuando yo llegué aquí a, a la Iglesia Nazaret, de Tras talleres de Santurce, Puerto Rico. Y fue duro trabajar conmigo. No soy fácil Santo. Pero Tuvo mucha fuerza y, y Dios supo cómo Ponerla En directo conmigo Y, y, y lo, más, lo más lindo Fue que se dejó utilizar por Dios Para poder trabajar conmigo La palabra se lee en el nombre Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y ese Amén, pueblo hermoso dice Amén. Amén La palabra se encuentra en gálatas 6 Versos 7 al 8 Escucha hermano, no os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrar, Eso también cegará Cegará significa hermanos míos, cultivar o cortar Le aclaro esto para seguir con el verso Porque el que siembra para su carne, escuchen bien El que siembra para su carne De la carne cegará corrupción Mas el que siembra para el espíritu del Espíritu se dará vida eterna. Qué verso poderoso. A ah, tu nombre, Gloria. Hace siete años atrás, yo trabajo en la policía de la Unidad Marítima, hace 23, 21 años. Yo no conocía, sabía que Dios, verdad, existía un Dios poderoso, pero no le servía. Saludo a Agapito Torres de Turquía. Eidalia Pérez de Caguas, Puerto Rico, saludos, qué bendición que estés con nosotros. A Miguel Belinieri Berliner... Berlinger. de Francia, santo, aleluya. Luca Gutiérrez de Argentina y Rubén Alcant Alcántara de Honduras, saludos. Todo a un propósito, nada es una casualidad. Dios es un Dios de orden y poder. Amén. Gracias. Hace siete años atrás yo estaba sometido. Yo era una marioneta de, de Satanás. ¿Por qué me expreso de esta manera? Porque yo prefería los placeres del mundo. Prefería las cosas materiales. Prefería estar con mis amigos corriendo motora, corriendo botes. Y no me acordaba de que mi esposa estaba en mi casa. Para mí ser padre era suplir una cantidad de dinero económica dejarlo ahí en el hogar y cumplir con dos otras responsabilidades. Y ya yo era un padre perfecto. Pues no fácil. Esa era la altimaña de Satanás para, para mantenerme en su ciclo, para mantenerme preso en sus cadenas. Y la utilizó por muchos años, hermano, porque yo vengo bebiendo desde los 18 años, tengo 43. Y hice muchas cosas hermano que yo no me, no me siento orgulloso porque Satanás me tenía cubierto en todas las facetas en lo económico, en lo, en lo familiar él, él, él, él cubrió todos los ángulos para yo poner, no poderme zafar de esa vida que tenía pero cuando Dios guarda a uno guarda a uno sobre todas las cosas y ya yo tenía un sello puesto de Jesucristo, de que yo era de su propiedad Y había un administrador Lo que pasa es que yo no quería renunciar Al administrador que yo tenía, que era Satanás Yo tuve choques, perdida total En una por poco pierdo la vida Gracias a Dios no fallecí en ese accidente Fueron varios accidentes que estuve a ley de morir alcoholizado, con mucho alcohol en la sangre. Y después me preguntaba el otro día, Dios mío, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? Digo que no voy a tomar y sigo bebiendo, sigo haciéndole daño a la gente que amo, sigo haciéndole daño a la gente que de verdad quiere estar conmigo. Y, y no fue fácil. Y aquí nos vamos al Salmo 14, versículo 1 que dice el necio, dice el necio escuchen bien hermano escuchen bien esta palabra dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien los burladores son los que optan por no creer en Dios y ellos dicen en su corazón no hay Dios y hacen lo que sea ridiculizar a Dios y a los que le siguen yo hacía eso hermano mío yo veía a los cristianos tratando de llevarme palabras y yo no les hacía caso. Yo veía a hermanos pescadores que me decían Martínez ve al culto, ve a la iglesia, entrega tu corazón a Cristo. Y yo sí, no, yo voy luego y nunca iba. Porque yo me sentía completo, pero me sentía vacío, Santo Jesús, aleluya. me sentía bien vacío. Saludito a Pedro Juan Benítez de España Santo Dios Víctor Torre, Culebra, saludos en la casa Sonia Colón, Argentina Michael Rosa de México Yarisa San... San, Benito. San Benito República Dominicana de nuestra hermana vecina, saludos José Luis Araga de Ponce, saludos Puerto Rico, gracias por estar escucha esa palabra, verdad que nos edificará. El, el pensamiento inicio, iniquo, es un pensamiento que tú creas en tu mente malvado, con mucha crueldad. Y cuando, hermanos míos, ustedes tienen un pensamiento inicuo en su mente, es bien difícil. Cuando lo bajas a su corazón, cuando bajas ese pensamiento a tu corazón, es bien difícil sacarlo de ahí. O sea, eh, trae mucha dificultad en tu vida. Y ahí es que vienen las depresiones. Ahí es que vienen las pérdidas de, de familiares, los divorcios. Y estaba en un descontrol total con mi vida espiritual y, y, y mi vida cotidiana. Hasta que un día mi esposa se cansó. Y la entiendo. Alzó las manos y la entiendo. Se cansó de, de la bebida, se cansó de los malos ratos, se cansó de las mentiras. Se cansó del hombre que era. Y cuando nos fuimos a separar, que ella tomó la decisión porque Dios la estaba utilizando como instrumento. Santo. No era decisión de ella. Porque ya Dios tenía destinado algo para mí. Pero había que derrumbar mi cimiento. Había que como vacía destruirme totalmente. Santo Dios. Para yo, poder, para yo poder entender que con mi fuerza no era, no era posible. Que tenía que volver a hacer. Tenía que volver a encontrar mi primer amor El amor del madero. Donde ese. Ay, santo aleluya, donde ese precio por sangre. Que fue derramada en la cruz. Se pagó alto. Nosotros no somos dignos de ese precio que él pagó en la cruz. Pero su misericordia es grande y verdadera. Aleluya, gracias Dios. Y nunca soltó mis manos. Lo que pasa es que yo tenía como el pueblo egipcio. Mis manos atadas y mi visión. Todo el tiempo mirando al frente sin poder ver. Que quien estaba detrás de mí se llama el león de Judá. Que me cargaba. Amén. Me cuidaba en silencio. Y con todas las veces que traté de burlarlo con todas las veces que le falté el respeto con todas las veces que mentí sobre él pero yo tenía un propósito como Jonás y esa responsabilidad claro, había que cumplirla ya, exacto. esa responsabilidad yo tenía que cumplirla y fue duro hermano mi esposa se separó de mí y yo lo primero que dije fue esto es una pelea normal esto par de días y volvemos otra vez hasta el gusto pasaron muchos días, muchos meses, y fue, la separación fue en grande. Tuve un año y dos meses fuera de mi hogar, y no fue fácil. Y en el mundo no había una ayuda que me dijera a mí, levántate. Todo lo contrario, los lo, lo que uno piensa llamar amigos que la palabra dice que no confía en otro hombre Soy. ninguno me ayudó porque los consejos eran vanos los consejos eran de murciedumbre los consejos eran para seguir caminando en el valle cenagoso, hundiéndome más de lo que estoy pero hubieron almas buenas tuvieron sí. gente que me extendió su mano Amén. y me hizo comprender que Jesús es la verdad y la vida la llave, la llave de la solución para mis problemas. Y tarde créeme, hermano, tarde comprendí esto. Santo. En Gálatas capítulo 6, versículo 3, dice, porque el que se crea, escuchen esto, ahí santo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a su mismo engaña. Eso era yo. Me creía ser algo. Y no era nada. Santo Jesús. Me engañaba yo mismo. Por eso ese capítulo de Gálatas cae perfecto en mi vida. Yo me engañé yo mismo. Y no veía que Jesús es la verdad y la luz. Aleluya. Pero me engañaba. Y ese engaño me costó dolor. Ese engaño me costó sufrimiento, hermanos míos. Muchas lágrimas derramé. Y lo que recibía de amistad era Vámonos, Vamos a beber Vamos a janguear Buscate otra esposa Hay mujeres demás en la calle Pero yo al fin entendí que había un Dios con un propósito sí, Aleluya, qué lindo eres Dios qué lindo eres Señor Jesús Aleluya, aleluya, aleluya sí, Dios Y yo sabía Dentro de mí, Jesús. que Dios era la solución, pero el orgullo, el ego, la vanidad, no me dejaba ser rescatado, ¡Sanquí, sanquí, porque estuvo pendiente todo el tiempo de mí, es que yo no estiraba la mano, tocó la puerta hermanos míos, la tocaba la y yo no la abría, lo único que quería era sentarse a comer conmigo, y yo no le brindaba el alimento, yo no le brindaba el hogar, yo no le brindaba el ser humano que soy por el ojista que soy. Santo Jesús, aleluya, gloria a Dios. Gloria Pero lo Dios, entendí. Gloria a Dios. Con ayuda de la pastora, con ayuda de los hermanos de la iglesia, gente que realmente a me extendió la mano, Gracias a gente que realmente me, me ayudó, Gracias gente que me dijo: no te preocupes. Dios te ama, Dios está contigo. Eso es bien importante, hermano mío. Esa palabra Dios te ama, Dios te bendiga. Sí, soy. Entiéndelo. Soy. Que Dios no te va a soltar, no estás solo. En vez de que te digan, vamos a beber, vamos a buscar mujeres por ahí, vamos a andar. No es lo mismo. Unos saluditos aquí a Carmen Sierra de Paraguay. Saludos, hermana. Feliz día de Maricau. Saludos, Félix de Puerto Rico en la casa. Simón Bergodere de Ecuador, bendiciones, bendiciones para ustedes. 54 personas conectadas, todo es un propósito, no una casualidad. Dios trabaja en un orden divino. María Colón de Canadá, Jerónimo Vergara de Paraguay, saludos Jerónimo. Carmen Tirado de Argentina, saludos a todos. Gracias por, por estar escuchando la emisora verdad. y que sirva el testimonio que estoy narrando en algo en su vida. Sí, amén, sí, amén clamé al Señor ya estaba agotado ya no podía conmigo ya no tenía fuerza en el Salmo 16 versículo 1 dice cuídame oh Dios porque en ti busco refugio ya estaba tan cansado que ya aceptaba que Dios era el único refugio que me quedaba ya no tenía fuerzas para seguir. Ya físicamente yo sabía que ya yo no podía trabajar con mi situación. Gloria a Dios. En Proverbio 4, versículo 23 dice: Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de mano a la vida. Gracias a ese, esa entrega de que me cansé, de que quería que Dios hiciera un cambio en mi vida yo dejé de beber pero hermano dejé de beber en su totalidad a la gloria y honra así hoy llevo, Dios, llevo siete Dios. años Aleluya, sin beber Aleluya. y ahora me doy cuenta cuando salgo y veo gente bebiendo los papelones que uno hace cuando se pone a beber eso no edifica eso no te ayuda eso no instruye a nada yo pasé por eso en Apocalipsis 3,16, esto mucha gente, ¿verdad? No le agrada, pero dice: Pero por cuanto eres tibio, y ni frío ni caliente, Escucha. te vomitaré de mi boca. Oiga, hermano, no podemos servirle a Dios, a Dios a dos dioses diferentes. O estamos tibios o estamos tibios, no podemos estar en ese juego. O eres frío o eres caliente. Sí, sí. Pero no juegues a que te puedes beber el café tibiecito porque aquí ese, esa balanza no existe. O le sirves a uno hermano o le sirves al otro. Y yo decir que en el reino de mi vida, que en mi corazón donde emana la vida, iba a haber un nuevo jefe que se llama Jesucristo. Aleluya, gracias Dios. Y esa decisión de ha sido parte de que muchas cosas cambiaron. Después de un año y dos meses, mi esposa me llama. Yo estaba haciendo un trabajo en el templo con un hermano que se llama Willy. Saludos donde quiera que esté Willy, de bendición. Ese fue el caballero que cuando yo entré al templo me desarmó. Rompió las cadenas, ¿sabes cómo? Dándome un abrazo. Santo, ¡Aleluya! Oye, no me habló. Hermanos míos, no me habló. Yo tenía tanta opresión del enemigo encima que él, el Espíritu Santo lo, lo renaugulló para que me abrazara. Y le estoy hablando a una persona que es bien chiquitita. Mm -hmm. Y me dio un abrazo que por poco me estría a las costillas. Mm -hmm. Pero de Dios, me Dios. desarmó. Me quitó el orgullo. Me quitó la vanidad. Me puso a pensar dónde está Dios para yo entregar mi vida con Él. Y así pasó. Así pasó. Le voy a leer algo en Proverbios 3, versículo 5 al 6 Dice, confía en el Señor de todo corazón Y no en tu inteligencia, escucha bien Y no en tu inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus senderos, tus sendas Lo hizo conmigo En resumidas cuentas, mi esposo y yo nos casamos en el 2014, nunca nos habíamos casado, convivimos muchos años. Y ella me pidió casarnos, ¿sabes por qué? Para estar en orden con Dios. ¿Santo? Para que todo fluyera como Dios quería que fluyera. Porque la unión de ella nuevamente conmigo es porque el Espíritu Santo y Dios lo permitieron. No porque el hombre puso su mano. Pero cuando hay dos personas que están destinadas a estar juntos, la única rosca en el medio, hermano mío, se llama Jesucristo. Santo. El único que va a amarrar esos lazos se llama Jesucristo. Aleluya. No hay gente en la calle que oprime ese matrimonio. Santo cuando este de Jesús, es de Jesús. Santo. No hay más dueños. Santo en los matrimonios debe haber una lazo una tercera persona. Aleluya. Se llama Jesucristo. Santo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice... Porque no nos he dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Eso fue lo que yo sentí cuando entré al templo, alcé mis manos y dije: No puedo más. Santo, santo. Cálgame, renuévame, santo, santo. rómpeme y hazme una criatura nueva. Santo Dios, aleluya, aleluya gloria a tu aleluya. nombre. Y así lo hizo. Él me destruyó en su totalidad. Y el que me conoce sabe que me destruyó en su totalidad. No hay un frasco, no hay una parte, no hay cosa que no quede a mí que cuando yo entré en esas aguas, él no sepultó en el fondo del Exacto. mar. Porque la palabra dice que todos los pecados cuando tú te entregas las aguas irán al fondo del mar y él no se acordará de ellos. Hermano, si él no se acuerda de ellos, ¿por qué se tiene que acordar una persona de la calle? Si la salvación te la va a dar Jesucristo, ¿no te, va a, no te la va a dar el mundo. El gozo que te va a dar él, no te lo va a dar el mundo jamás en la vida. Aleluya. Gloria a Dios tu nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿De qué sirve ganar el mundo entero? Escuchen bien esta parte. Esto queda en Marcos, capítulo 8, verso 36. ¿De qué sirve ganar el mundo entero? Si se pierde la vida, ¿en qué, hermano? ¿En qué? Uh -huh. Y si yo le hago la pregunta de que si Dios viene a recoger su alma, ¿y ¿usted está preparado? Santo, aleluya, santo, santo. No estamos en tiempo de preparación. santo. santo. Tenemos que estar listos con la espada, listos con el cinturón de la verdad, listos con la coraza. Santo, aleluya. Con la armadura. ¿Sabes por qué nos entrega una armadura? Santo Aleluya Dios. ¿Sabes por qué nos entregó una armadura? Porque lo que está protegiendo es el corazón de las ideas impías. Santo Jesús, sí, sí, Que el corazón no reciba malos pesares del mundo. ¡Santo Dios, sí, que cuides tu testimonio. Él no te pide que seas perfecto. Él solamente pide que estés en orden. Si cometes una falta, clama a Él y Él te responderá. ¿Sabes dónde los hombres ganan las mejores batallas, hermano mío? De rodillas. Aleluya, sí. Santo los... Y él doblará de su trono a su derecha y te escuchará. Pero trata de clamarlo con corazón humillado. En Proverbios 10, capítulo 10, verso 25, dice: Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene. Cimiento eterno Hermano, el cimiento es la parte de una construcción que, está, que sirve como de base y apoyo Cuando yo me creía burlar de Dios Él destruyó mi cimiento Porque yo creía que tenía un templo Y no tenía ni una casa de madera montada Y me la destruyó Santo. Para que entendamos Que Él es el único Que tiene el poder de cambiar nuestras vidas Gloria a ti Jesús, aleluya, gracias a Dios. Le voy a leer este versículo En Santiago 1 capítulo Verso 12 Dichoso El que hace frente a la tentación Porque pasada la prueba Se hace creedor de la corona no, le voy a repetir esto, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya Dichoso El que hace frente a la tentación Porque pasada la prueba Se hace creedor Acreedor, acreedor es dueño, hermanos míos, a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a, a los que lo aman. Ay, santo. Gracias, Dios. Que sabemos después que se la vamos a entregar, porque reconocemos que Él es el único rey. Sí, aleluya, gloria a Dios. Él es el único rey, hermanos míos Pero usted sabe lo que usted llega a esa boda del Cordero. Porque hay siete diferentes coronas, hermano mío. De acuerdo a la obra que haya hecho aquí en la, tierra, en la tierra, así te compensarán. Pero siempre tenemos que reconocer que Él es el único Rey divino. Amén. Y tiraremos esas coronas y le cantaremos, la alabaremos. Te daremos gracias por haber mandado suyo a su hijo a pagarle un alto precio. Santo Dios, aleluya. Gracias Dios. Dios, gracias Dios. En Job 8, me encanta ese Ese hombre por su fe. En Job 8, versículo 13, tales son los caminos de los que olvidan a Dios y de la esperanza del impío perecerá. Si usted sigue caminando sin rumbo en la vida, si usted sigue caminando sin un destino, si usted no quiere pasar por prueba, no espere recibir una gran bendición. Porque si Jesucristo pagó por nuestros pecados un alto costo, nosotros debemos trabajar duro por la salvación. Amén. La salvación aquí es individual. Aquí ni mi hermana Maribel, ni mi mamá que está en su casa, ni mi pastora trabaja con mi salvación. La trabajo yo mismo. Cada sí. uno en su estatus personal sabe y lo que no está en orden con Dios. Aleluya. Y mi pregunta es hermanos míos, ¿nos hemos olvidado de Dios? ¿Nos habremos olvidado de Dios? Porque cuando la cartera está llena no mencionamos a Dios. Santo. Esto bajo prohibido ahora. Cuando la cartera está llena no lo llamamos. Cuando hay salud y estamos corriendo y estamos bien, no lo llamamos. Pero nos da un dolor en el vaso. Nos da un dolor de riñones. Salimos con la azúcar en 500. Tenemos la presión alta. Dios mío. Ayúdame. Sáname. Pero no queremos pagar el alto precio. No queremos pagarlo. En Lamentaciones 3. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová. Nos hemos sido consumidos. Porque nunca... Decayeron sus misericordias. Él nunca va a dejar de, de creer, en, de cuidarnos, porque su misericordia es demasiado hermosa. Pero la palabra dice que Dios no contendrá con el hombre todo el tiempo, hermanos míos. Dios es amor, pero fuego consumidor. Hay que tener cuidado con eso. No se puede jugar con Dios. Dios nos ama, hermanos míos, pero ese libre albedrío a nosotros nos está matando. Porque cada consecuencia que tomamos en esta vida Tiene su pecado Trae un problema Muchas veces escucho la gente, No, es una mentirita blanca Hermano, mentira es mentira Y pecado es pecado Santo En Deuteronomy 28 Verso 66 Y tendrás tu vida como algo que Depende delante de ti y estamos temerosos de noche y de día. Y no tendrás seguridad en tu vida. Sin Él no somos nadie. Queremos estar cubiertos por la mano de Él. Pero no queremos llevar un orden con Él. Santo. Queremos que Él nos bendiga en muchas cosas. En lo económico. Bendíceme. Bendíceme en salud. Pero no queremos estar en orden. No queremos ni entregarle nuestra vida a Él. Como decía... Mi hermana Maribel, aquí no hay llaneros solitarios, ¿sabes? Los llaneros solitarios terminan así, solitarios. Lo más lindo es que un hermano con otro hermano carguen esas cargas en sus lomos. ¿Sabes dónde los egipcios llevaban las cargas de las cubetas con la arena y el palo? En sus lomos. Y muchos que cargaron, hermano mío. Y siendo liberados de Egipcio... Utilizando a Moisés como instrumento, como quiera, se, se trataron de volar de Dios. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Pagaron las consecuencias. 40 años, hermano. 40 años. Dando vueltas. Yo no me quiero ni imaginar eso. 40 años en el desierto, dando vueltas. Pagaron el precio. Desobediencia. De la desobediencia. Usted no quiere pagar el precio de la desobediencia. Haga su examen, analice su vida, analice lo que está haciendo mal y entreguéselo a Cristo. No a mí. Yo se lo tuve que entregar a Cristo. Y gracias a eso, hoy en día. Soy capellán. Aleluya, gracias a Dios. Tengo a mi esposa, a mis dos hijas hermosas. Tengo un buen hogar. Tengo transportación. Y tengo un grupo hermoso que se llama Amor del Capellán. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria Ese grupo Dios. es divino. No dicen un no. Tienen las manos dispuestas a meterle en el arado. A servirle al amigo de la calle o sea, Gloria a Dios hay fiesta en el cielo hermano José Martínez hay una vida que Ay, quiere venir al Señor, se llama Xiomara Colón Ay, Dios, ya, Santo, para que ores por ella, dice que es de Atlanta, Georgia Santo, me gusta Dios, su Dios. programación yo antes era cristiana pero quiero que ores por mí Santo, quiero volver a Dios lo que ha dicho el caballero me ha tocado así que José Martínez ora por Xiomara Colón Dios. Santo Dios, Dios saludos Xiomara este, santo, aleluya. Siento ese cosquilleo cuando yo le entregué la vida a Cristo. Aleluya. Qué bonita decisión que has tomado. Eso es así, eso es así. ¿Sabes qué has hecho? Has roto la gríngola del enemigo. Una reconciliación, aleluya. Santo nombre te, Santo Dios, en tu nombre te presento a su amor, Dios Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces por las cosas que ella pasa. Aunque no las sabemos nosotros, tú sabes por lo que ella está pasando. Yo te pido, Señor, que cubras grandemente, Señor, con la sangre, que con el soplo tuyo de vida, Padre, que tú traigas esa vida. Señor, queremos estar cerca de tus pies. Queremos estar cerca de ti. Queremos que tú nos cubras, Señor, que tú nos guardes, Señor. Dios. Gloria a Jesús, aleluya Señor Colón, repite conmigo Te acepto Como mi único y exclusivo salvador Me reconcilio contigo Perdona mis pecados Y vuelve a anotar mi nombre En el, el libro, libro de, la... de la vida Tómame la de la mano porque no deseo burlarme más de ti, Dios. Santo Cristo. Y llévame de tu mano para alcanzar la vida eterna. Te oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. del cielo. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Tengo unos saludos. Eduardo Castellano de Brasil. saludo Eduardo. Santos Pérez de Irlanda, wow. Santo, saludo hermanito. Demetrio Soto de Italia, saludo hermano. Qué bendición que estés con nosotros. Germán Jiménez de California, saluditos hermano. Jorge Amaro de Irlanda, wow. Saludo hermano. Desde bien lejos, gracias por escucharnos. Estoy, ya Dios. estoy terminando hermano mío. Gloria a Jesús. Dios. En el Clasientes capítulo 5 versículo 4 dice cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirlas, ay santo, escuchen bien porque Él no se complace en los insensatos Él cumple lo que promete Dios, hace siete años yo le prometí a Dios que no iba a tocar la bebida que no iba a beber más hermano no lo he hecho y créeme Dios. que no hay un paso atrás en mi vida para Dios. eso y eso ha sido reconfortante en mí. Porque he vuelto a nacer. Gloria a Jesús. Habla de amor del capellán. Por favor. Sí. Gloria a Dios. Y en Juan 15, 16. Y con esto los para explicarle algo de amor del capellán rápido. No me elegiste vosotros a mí. Escuchen. Sino que yo os elegí a vosotros. Y he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y nuestro fruto permanezca para que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, Él lo os Con ese verso de Juan 15, 16. Esta programación hermosa, ¿verdad? Aleluya, gloria a Jesús. En ese caso, él, él, yo, no legí, yo no lo elegí a Él. Él me libra. ¿no? Amén, amén, aleluya. Y yo estoy haciendo lo que Él está pidiendo. Gracias, Jesús. Que es llevando su palabra. Y con el ministerio de Amor del Capellán, que es un grupo de capellanes hermosos, no capellanes también. Llevamos comida. Llevamos. Alimento, zapatos, ropa. Lo que a los capellanes se le ocurra, lo que Dios disponga en el corazón de cada capellán hacer. Eso nosotros hacemos. La página la pueden buscar en Facebook. Se llama así mismo Amor del Capellán. Nos pueden seguir en esa página. Pueden pedir oración en esa página. Ahí hay un chat, un email. Que pueden dejar sus peticiones de oración. Eso se creó de un grupo hermoso de 12 capellanes. Ya llevamos dos años. Aleluya. Y ese es el ministerio que Dios entregó a este grupo de personas. Incluyéndome a mí. Para llevar las, nuevas, las buenas nuevas. A los amigos de la calle. Como dice mi hermana Maribel. Uchi, uchi. Uchi. A los pocos. A los desafortunados. A la gente que a veces no tiene un plato de comer, que se acuesta sin media en la calle, con frío. Otra vida, otra vida para Cristo, ¡Aleluya! aleluya. Se llama Minerva Ocasio y nos dice, saludos, soy de San José, Costa Rica. Escucho por la aplicación Radio Box. No soy de su religión, pero quiero a ese Dios que ustedes dicen ore por mí, Santo quiero Dios. a Dios en mi vida, aleluya, Santo Minerva Ocasio, como siempre digo, no te hemos presentado una religión, te hemos presentado a Cristo, y qué bueno que has tomado la decisión de venir a sus pies, así que Minerva Ocasio, te pido que repitas conmigo, Jesús, te reconozco como mi salvador, Perdona mis pecados, échalos a la profundidad del mar y sé que tú no te acordarás de ellos, yo tampoco. Límpiame con tu sangre preciosa, anota mi nombre, Minerva Ocasio, anótalo en el libro de la vida. Y ayúdame a serte fiel Ayúdame a servirte Ayúdame a seguir por el camino angosto Santo Que lleva Aleluya. de salvación Gracias Jesús por Aleluya. morir por mí Santo Dios, Guíame y ayúdame Te oro en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya. Amén Gloria a Jesús Minerva al igual que Xiomara Colón Busquen una iglesia donde se hable de Jesús, donde se hable de la palabra y perseveren y congréguense porque es muy importante que ustedes busquen un lugar donde le guíen los pastores que le ayuden a que sigan en este camino de salvación. Les dejo con el, el capellán José Martínez, aleluya. Exacto, Dios, qué bendición a la gloria del Padre, estas personas que han decidido. Hacer un cambio, como yo hice hace siete años atrás. Amén. Créeme, Xiomara y, y Minerva, y no hay un paso atrás. Es una decisión hermosa. Es una decisión que traerá frutos. Porque él hoy las escogió a ustedes. Y ustedes por el libre albedrío, santo arreglos, Aleluya. O sea, por el libre albedrío quisieron aceptarlo. Le abrieron las puertas. Y Él cenará con ustedes Aleluya Vendrán buenas nuevas Amén. Yo no digo que el camino Del Evangelio Es un camino de rosa Porque uno pasa mucho Sufrimiento Pero en cada sufrimiento La vasija se va moldeando Aleluya La vasija va cubriendo sus imperfecciones Aleluya, Porque el alfarero nunca ha parado Aleluya, De, de gracias a Dios. Nunca el alfarero nunca ha parado de, de, de coger esa vasija nunca hermano mío él no para de moldear. el que no quiere que nos moldeen somos nosotros pero él siempre va a estar dispuesto a seguir tapando las imperfecciones yo agradezco esta oportunidad doy gracias ¿verdad? a esas dos vidas que hoy comparten un ser maravilloso que se llama Jesucristo. Y gracias por haber escuchado este testimonio de este tu humilde servidor. Ustedes no tienen nada diferente a mí. Nada. Hemos cometido errores y hemos pagado el precio. Y yo tuve la dicha de conocer a Cristo. Y seguiré proclamando su nombre para que a su gloria podamos rescatar y traer a sus pies muchas almas. Gracias por habernos escuchado. Le voy a dejar esta parte a la capellana Maribel. Un placer y gracias por habernos sintonizado. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es Dios de escuchar ese testimonio! De, de cómo el Señor transforma nuestras vidas. Eso es para que esas otras vidas que a veces no se atreven a conectarse ahí en el chat. Escuchen, ¿verdad? Que nadie, nadie tiene el peor pecado ni el mejor pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos merecemos perdón. Así que usted cuando sienta el llamado del Señor, no tenga temor en decir, ay, pero es que mi pecado es tan grande, yo hice tal y tal cosa. No, no, no. El Señor te da oportunidad a todas las vidas que tengan la oportunidad de venir a sus pies, aleluya. Así que si Omara, Minerva, Ocasio, Dios les bendiga por esa hermosa decisión. Y a todas las otras vidas, a todas esos, todos esos otros amigos que nos, que nos sintonizan miércoles tras miércoles. Dios les bendiga, gracias por estar ahí, que se hayan gozado de la palabra, reverendo Francisco Landi, gracias por la oportunidad, gracias. radio de venecer, aleluya, gracias por la oportunidad que nos da de semana tras semana estar aquí en este celar. Pausa y medita las grandes cosas que el Señor tiene reservada para cada uno de nosotros. Hay que hacer una pausa en el diario vivir, hay que conectarse con el Dios de la gloria para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y hoy bajo ese tema que Él nos trajo... Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, porque a veces nosotros creemos que el Señor no nos está mirando, pero Dios no puede ser burlado. Y como uno de los textos que él leyó, que no somos nosotros que lo escogemos, es Él que nos escoge a nosotros, como escogió esta noche a Xiomara y a Minerva. Gloria a Jesús. Así que, hasta aquí el celá de, de este día. Como siempre les digo, lo espero las próximas semanas en este mismo día y a esta misma hora, Señor. Gracias. Gracias Padre. gracias, Padre, por la oportunidad tan hermosa de escuchar a mi hermano, el capellán José Martínez, en ese testimonio impactante de cómo el Señor ha transformado. Gracias por la vidas que han venido a sus pies, Señor Dios. Ahora, Padre, nos separamos de esta programación, pero jamás de tu presencia, porque si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Así que, Señor... Guíanos en lo que resta del día, porque para muchos todavía es de día, es de tarde, a nosotros en Puerto Rico es de noche, Señor, ya pronto vamos a dormir, Señor, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Dios, nos haces vivir confiados. Así que, hermanos, amén. Nos vemos la próxima semana. Gracias nuevamente por estar ahí antes de separarnos, sí, nos recuerda el reverendo Francisco Landi que si hay algún anuncio que, no hay, eh, no ¿Ah? que sigan la página por si quieren Ah, que, sí, que sigan la página de Amor el Capellán y también hay un anuncio para el día 6 de marzo hay una actividad que hay otro hermano Pastor Héctor Rivera que tiene aquí en el parque, San, eh, parque central de San Juan que se llama Solas con Jesús él levanta una programación los eh, martes y jueves, creo, por Facebook Live, así se llama el Héctor Rivera, así que eh, posiblemente ¿verdad? no pueden asistir, son de otros países, pero únanse en la oración para que todo sea ¿verdad? hermoso y que el Señor se manifieste de manera especial. También sigan conectados, yo sé que ustedes nos siguen grandemente en toda la programación que es de nuestra Iglesia Cristiana Nazaret, el sábado la pastora, a las... 6 eh, de la tarde, un café con Dios, y el domingo por la noche en el culto dominical. Me dice Reverendo Francisco Landi que van a transmitir eh, lo del 6 de marzo, ¿verdad? Reverendo Francisco Landi. Lo del 6 de marzo va a estar transmitido. Así que se van a gozar de lo que allí va a pasar. Aleluya. Así que pendiente. Bueno, Dios les bendiga. bendiga Nos más. vemos la semana próxima. Shalom.